En la página web del colegio tenemos un menú específico solo para colegiados, donde tenemos información a la cual solo se puede acceder mediante usuario y contraseña. El usuario siempre es el número de colegiado y la contraseña es la misma que tenemos de acceso a la secretaría virtual. Si no recordamos nuestra contraseña, simplemente restablecer contraseña y nos lleva a una página web donde poniendo nuestro número de colegiado y después introduciendo el texto de la imagen nos envía un mail con la contraseña.